un móvil de tecno que es una de las marcas que más smartphones eh, despacha a nivel mundial está en el top 10 y este es el camon 15 que como pueden ver se conecta a cualquiera de las redes disponibles actualmente en colombia 2g 3g 4g y pues pensaría que en latinoamérica porque muy pocos países tienen 5g ya funcionando como podemos ver es una cámara cuádruple ¿sí? con una principal de 48 megapíxeles tiene un modo noche, una batería de 5.000 mAh, lo cual es bastante, y una pantalla de 6.6 pulgadas. ¿Qué más podemos ver por acá? Esta es una versión con bastante memoria, fíjense, 128 GB de ROM y 4 GB de RAM. Y eh, como pueden ver es doble SIM. Además un detalle importante. Viene en un color, que ahorita que lo abramos se van a dar cuenta que es muy chévere, que se llama Shoal Gold, que es como un verde oro bastante particular. Bueno, vamos a ver el contenido de la caja, porque si ustedes se acuerdan, desde el Phantom 8, que lo vimos fugazmente pero no lo pudimos probar, en TechCetera, no ha habido ningún otro smartphone de Tecno. Así que abrimos, como pueden ver, la marca es protagonista, apenas uno va a abrir la caja y fíjense, empiezan las sorpresas. Como primera medida tenemos un bumper y el aviso de 13 meses de garantía. Eso está bastante interesante para los usuarios que quieren asegurar su inversión, porque no solo tiene el protector, sino también la garantía. Aquí viene algo de documentación, como pueden ver está en idioma local muy interesante ah y las, las sorpresas no paran aquí podemos ver que está el protector de pantalla muy interesante fíjense el vidrio templado básicamente bueno y a lo que vinimos como dicen por ahí aquí tenemos el smartphone lo vamos a sacar Fíjense el color que yo les decía, el show gold. Que es difícil de describir porque es como tornasolado, va de oro a un verde. Muy particular, muy interesante. Si me permiten voy a quitarle acá el protector. Precisamente para que veamos esta belleza. Fíjense. Aquí está la cámara cuádruple. Muy interesante, como podemos ver, la principal es la de 48 megapíxeles y además viene propulsada por inteligencia artificial. Vamos a quitarle este protector frontal. Y aquí vemos la pantalla 6.6, prácticamente con un arreglo de que es 84% de pantalla frente a la longitud del cuerpo o en inglés lo que dicen screen to body ratio y básicamente esta es una pantalla de 72p es liviano, fácil de coger aquí está el lector de huella bueno, algo que nos preocupa un poco no es USB-C, sino micro USB 2.0 pero bueno, aquí tiene entrada de audífonos un parlante mono, lo tendremos que poner a prueba para ver cómo funciona, pero recordemos que tiene bastante RAM y ROM, lo cual es buenísimo para esta gama de entrada. Aquí están los botones de subir y bajar el volumen, el de encender o apagar, y acá está la, el acceso a la bandeja de las micro SD o de las SIM cards. Bueno, mientras enciende el dispositivo, vamos a seguir viendo qué más hay en la caja. Así que quitamos esta parte y fíjense, aquí está el cable de sincronización y también de poder. Los audífonos, porque vienen incluidos. Recuerden que no todas las marcas incluyen audífonos. Vamos a abrir el cable también para que ustedes vean cómo es la entrada. Listo, aquí ya vemos el cable micro USB 2.0 a el USB A. El convertidor de USB a corriente de 5 vatios Y ahora que ya prendimos la terminal, como pueden ver, viene con iOS 6.0 sobre Android 10. Le vamos a dar a iniciar. Ya terminamos de instalar el Camon. Vamos a ver con qué viene. Bueno, vemos algunas cosas extrañas. La galería. Aquí había tomado algunas fotos y algunos videos. Pero acá se llama AI Gallery. La pantalla tiene un ángulo de visión interesante. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a entrar al navegador. El fabricante de una vez nos lleva a su homepage. Pero vamos entrará, etcétera Fíjense, el ángulo de visión no está nada mal es una pantalla HD aquí hay un LED, ya se los voy a mostrar precisamente que actúa como flash Amigos, aquí estamos, ya son aproximadamente las 6 de la tarde la luz está yendo y estamos probando el Camon 15 de Tecno. La idea de este video es evaluar la calidad y también el sonido de este smartphone que está llegando al mercado. Este es un video del Camon 15 pero con el arreglo de cámaras posteriores. Aquí podremos evaluar un poco la estabilización y la calidad del video. Y ahora vamos a hacer lo que haría cualquier persona: entrar a YouTube y probar su nuevo smartphone en video Así que aquí vamos: un video Hola, de entera, yo soy Felipe Liscano y estoy con un invitado especial. Se va a presentar Precisamente de Tecno. Algo que me preocupa de es verdad, el parlante no físico pero que muy Porque sí, está sí, acá bueno, y si uno nosotros coge nosotros el smartphone así, el empieza Mobile, a perder bastante. Producto. Así que vale la pena Mochi, cuidarse de eso. Es nuestro producto. Los ángulos de visión, sí, pues, tiene una tienda que no es Google Play un poco extraña, vamos a ver qué tal mm. me pide instalar dos aplicaciones más pero yo pensaría que no hagamos skip a ver qué más trae y hay una serie de aplicaciones donde la mayoría son juegos bueno, está Photoshop y demás mi gran pregunta es, ¿para qué instalar desde acá teniendo el Play Store? De pronto por los problemas que han tenido plataformas como las de Epic, con Fortnite y demás, de pronto. Ahora. Fíjense, aquí hay una serie de apps que preinstala. Vamos a ver si las podemos desinstalar o si es Cloudware esta la dejó muy bien este juego también lo vamos a desinstalar o sea alguien que tenga conocimiento en Android seguramente lo va a poder usar vamos a ver esto sí es como de iOS, que es el tema de, de la navegación como la, lo queremos hacer y trae como una especie de plataforma de juegos diferente Recuerden que el fabricante es de otra región y posiblemente en esa región pues estaban muy acostumbrados a usar este tipo de AHA Games. Fíjense, está PubGit, pero la versión Lite y hay algunos otros. Una de las preguntas que yo tengo es si estos son simplemente accesos directos o que me llevan a Google Play o efectivamente estoy instalando vamos a ver y fútbol no pareciera que la plataforma efectivamente me lleva a instalar directamente desde ahí y no desde google play quiero ver qué pasa si busco el mismo juego en google play tipo de rats. Dice que no me en donde. No te, ¿verdad? ¿Qué? ¿A en un juego como Aspalt 9. Vamos a ver qué tal nos va si cargan bien las gráficas, la usabilidad y demás en este momento no se siente ningún lado, pero lo que sí se siente un poco eh, difícil es esta parte de lo, del sonido porque siempre viene a pasar los parlantes fácilmente. Bueno, parece chile, ¿no? el camon 15 de tecno es una terminal bastante atractiva con unos acabados que no desmerecen el peso y el agarre es bueno las cámaras funcionan cumplen su cometido y en general es una terminal que para el día a día está muy bien ya cuando hablamos de jugar de consumo intensivo de gpu de, de competir con otros en streaming de pronto no es la opción más indicada porque como vimos se congela en ciertos momentos pero no es nada supremamente grave ios es una personalización que corre encima de android 10 que para los puristas podría llegar a ser un poco complicado de entender en un inicio pero con el tiempo uno se va acostumbrando a las cosas ahora, qué les podría recomendar que traten de instalar aplicaciones directamente desde el Play Store porque pues tienen más seguridad que desde las otras tiendas que aparecen preinstaladas acá ahora, en cuanto al bloatware como lo mostramos en este video es factible desinstalar muchas de las cosas que vienen eh, en la terminal, precisamente para eh, apegarse un poco más al modelo de Android Vainilla. Por el precio puede representar un buen retorno de la inversión para todos aquellos que quieren una terminal bonita, con un tamaño de pantalla y una resolución, ángulos de visión y características bastante interesantes sin tener que pagar mucho más por ello. Los esperamos en texetera.com.